al ingeniero Cecilia Hidalgo. Gracias. Gracias, secretario. Un... mucho trabajo por hacer en los próximos meses, promoviendo el sur de Tamaulipas, especialmente el del turismo, a nuestro secretario Fernando Rivera, Gracias, secretario, por tu exposición, por tu entrega. También ha jugado un papel muy importante en hablar con los diferentes sectores, platicarles de la visión que tenemos como Estado, mediar entre aquellos que están conscientes que esta obra juega un papel muy importante para el desarrollo económico y estabilidad social de toda esta región. Le agradezco mucho al secretario de Gobierno, César Velázquez. Gracias, secretario.